Bueno, muy interesante, muy interesante esa gran entrevista con Luis Felipe López, con nuestro Roberto Neris, eh, ya empezó formalmente la gran parada dominicana de Nueva York, desde la sexta avenida y calle 49 y 49 y de esta manera con muchísima algarabía damos inicio a lo que es el Dominican Day Parade 2019 y nos vamos con Emil Peralta desde la calle que nos trae los pormenores de cómo arrancó esto gracias, gracias, gracias a toda mi gente gracias, saludos a toda la República Dominicana estamos desde el Dominican Day Parade 2019, ya estamos en fiesta ya se está bailando formalmente Damos inicio a toda esta, todas estas uh, comparsas, toda esta gente, todo este ambiente. El New York Police Department ya inició. Con la seguridad iniciamos para entrar a la división, entrar a nuestro orgullo dominicano. Estamos viendo ahora eh, toda una algarabía de música. No, señores, escuchen qué hermoso se escucha. Qué bello se escucha nuestra música autóctona, nuestra música. Qué orgulloso nos sentimos de estar aquí presente desde la Dominican Day Parade 2019. Recuerden que estamos ubicados desde la Sexta Avenida entre la 49 Street. Señores, estamos viendo ya el Police Department de la ciudad de Nueva York y van a iniciar ya las carrozas, más de 40 carrozas. Viene música, vienen artistas, viene un buen ambiente, así que venga, tiene tiempo de venir, venir aquí a, esta super, a, esta, a este super encuentro de los dominicanos. Gracias al Ministerio de Turismo, llegamos a, hacia sus hogares. Nuestro ministro Francisco Javier García, gracias por el soporte de siempre. Recuerden que República Dominicana lo tiene todo y tener aquí un día completo. En la ciudad más importante del mundo, Manhattan, para nosotros, nos debe llenar de orgullo. Gracias a todos por estar aquí. También, toda esta alegría, todo este ambiente festivo, donde muchas banderas, muchos colores, azul, rojo y blanco, como yo. Yo vine con mi ID, yo vine con mi ID, con mis colores, porque así me siento yo de orgulloso. Y sabemos que ustedes también se sienten allá en sus casas. Ya tenemos buena música, ya tenemos buen ambiente, tendremos entrevistas más adelante, muchas cosas interesantes. Telenor, Canal América llevándote minuto a minuto todo este ambiente, toda esta algarabía de la República Dominicana. Estamos gozando, estamos disfrutando y ya comienza esta este super ambiente aquí, así que disfruten, vamos a seguir disfrutando. Vamos a mostrarle reitero, más de 45 carrozas que van a estar desfilando por toda esta área. Señores, en esta, en esta ocasión vamos a tener medio millón de, de personas esperamos en el día de hoy y usted tiene que ser parte. Si usted se siente orgulloso de ser dominicano, usted debe venir aquí a esta fiesta. La Dominican Day Parade 2019, desde el año 1982, 37 años de forma ininterrumpida, llevándole pues eh, todo este orgullo. Qué bueno, qué feliz nos sentimos, qué contentos. Si usted quiere un saludo, usted puede conectar con telenor.com.de, puede escribirnos a nuestro WhatsApp en el 809 753 -33 Y ya, vamos a pasar al set. Volvemos un ratito desde la calle. Pasamos allá que se nota el ambiente ya la dominicanidad a flor de piel el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York haciendo presencia en este desfile yo tengo una alegría y un gozo en el alma como decimos para allá yo me siento en casa y qué rico es poder hacer esto mientras estamos Lejos de nuestro hogar, qué bonito es poder sentirnos en casa uno estando en ella. Se siente la alegría Susana, exactamente. Antes de los bomberos pasó la delegación que dio el opening a este gran desfile nacional dominicano con en la el departamento de la policía de la ciudad de Nueva York Así y es. la banda de la policía iban interpretando el tema de Luis Díaz, del carnaval, baila en las calles. Yo estaba cantando del... bailándolo aquí, te tocó mi concierto. Oye, increíble, <risa> Muy, mucho entusiasmo, mucha alegría en lo que es el desfile dominicano Nueva York. La verdad que es algo que nos llena a todos de mucho orgullo, poder celebrar nuestra cultura y que tantas personas se nos unan, porque debemos destacar que no solamente hay dominicanos aquí en el día de hoy, Muchas nacionalidades se han reunido, se han dado cita en este día para ser parte de este evento tan especial. Mira, uno de mis camiones favoritos, de los antiguos, de los primeritos, sí, sí, sí, ahí está pasando justo frente a nosotros en estos momentos. El, el equipo de los bomberos excelente, el trabajo que hacen los bomberos, que no solamente tenemos que recordarlo porque hay un incendio, los bomberos siempre están presentes a favor de la comunidad. Ahí está la mano amiga de los bomberos Así es, recordando a las personas Que si usted tiene un cuerpo de bomberos Cerca de su casa, usted puede ir a visitarlo claro. Lleve a los niños, le permiten ir allí Que conozcan las instalaciones Así como nos apoyan a nosotros, vamos a apoyar también A ellos y apoyar la labor que hacen yo me siento en casa, me siento muy feliz, muy orgullosa de ser parte, de estar compartiendo este momento contigo, señores. Por 37 años consecutivos, el Dominican Day Parade se ha dado cita aquí en el corazón de la Gran Manzana, destacando lo que es el patriotismo dominicano. Tú sabes, Susana, que esta edición número 37 del desfile dominicano ha sido también en reconocimiento a lo que es el orgullo LGBT, Acabo de ver al ex embajador De Estados Unidos de República Dominicana Que iba a una de las carrozas muy contento Tú sabes que él es muy aplatanado Bruce Ese Bruster. señor y es dominicano Bruce ese es dominicano aplatanado Lo adoptamos y, y él se siente Tan dominicano como cualquiera de nosotros Que haya nacido en la República Dominicana Y que esté aquí en el día de hoy Pues es muestra de eso Ya él no es embajador allá pero se siente dominicano Y quiere celebrarlo con nosotros Así es, así es, entonces hoy reconocimiento A ellos de parte del desfile Dominicano nuevo. Oh, yeah amor es amor y nosotros los dominicanos nos caracterizamos por eso por ser gente que ama gente que tolera gente respetuosa y por eso lo hacemos para demostrar al mundo que nosotros a nosotros no solamente nos identifica las bellas playas y la comida también esa tolerancia y esa aceptación que tenemos como dominicanos unos a otros como no susana agradeciendo entonces a nuestros auspiciadores al ministerio de turismo de república dominicana a los supermercados con fruits acá en nueva york también tenemos eh, otros, eh, a la Asociación Duarte de allá, de San Francisco de Macorís. Y Salcedo Cargo Express, que es el que se carga de mandar todas esas cajas a la República Dominicana y traerlos también. Cómo no, cómo no. Entonces, gracias a la familia Telenor, que nos permite este encuentro con la República Dominicana. Y yo como parte también de la familia de Canal América acá en Nueva York. Así o sea que es una gran unión. También en Visión nos están viendo en la República Dominicana en el día de hoy. Es como yo ya dije, nosotros somos unión y esos canales se han unido para llevarle a cada uno de los dominicanos lo que está pasando aquí en el día de hoy. Aquí vemos que viene el Hispanic Society of City of New York, la sociedad de hispana, sociedad de hispana aquí en la ciudad de Nueva York. Así Esa es. sociedad que no solamente tiene dominicanos, como no, no, dije no. anteriormente. Bueno, estamos todos los hispanos y están aquí también apoyándonos. Esta se conoce como Venir a las Américas. Así o sea es. Que aquí están representados todos los países hispanoamericanos. Eh, Susana, también estamos llegando a través de Teleunión, Canal 16, de nuestro amigo Anthony Marte, en Santiago, y de Megavisión. O sea, tenemos una gran cobertura Definitivamente, hoy estamos dando cátedra de transmisión No solamente por uno, sino por varios canales televisivos Que en el día de hoy se han unido a esta transmisión espectacular Yo creo que además de los dominicanos, los policías son los segundos a disfrutarse de estos señores Podemos ver la policía, el cuerpo que anda por aquí Este es el cuerpo de emergencia, estas personas que llegan cuando tienes una emergencia esos que van ahí son ángeles de la tierra. Fuimos parte de la delegación del Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York, eh, encabezado también por el, el equipo de oficiales dominicanos. Aquí hay muchos policías dominicanos. Sí. Precisamente ahorita más temprano me encontré con un conpueblano de mi pueblo de Cayetano, de apellido Sandoval, que está por acá dirigiendo parte de un equipo también de la policía. Adalberto, yo te tengo que hacer una confesión. Yo tengo unas ganas de bajarme allá abajo y empezar a bailar merengue, como tú no te imaginas. Bueno, bueno, Yo veo que... a los policías ahí bailando me están dando envidia. Cualquier, cualquiera deja este micrófono, ¿verdad? Y se pone ¿Verdad que sí se pone a bailar? ¡Qué alegría! Y esto se contagia. Aquí no puede haber nadie con caras largas. Aquí todo el mundo quiere bailar, quiere disfrutar. ¿Y porque Nosotros estamos hechos de eso. Nosotros nos caracteriza esa alegría. Mira cómo vamos aquí, señores. Está pasando justo a nosotros ahora en estos momentos. las so ...hispana de la ciudad de Nueva York. Maravilloso, maravillosa la cobertura a través de Telenor, eh, desde San Francisco de Macorís y nosotros acá en Nueva York también, a través del canal América 1014, compañía óptimo y varios canales más en Santiago, República Dominicana donde nos están viendo a todo dar en República Dominicana así es, sabes que Santiago tiene una gran representación en el día de hoy carnavalesca, y estoy esperando por ahora que pase esa comparsa que vengan esas carrozas que traen todo el folclor dominicano de lo que es lo que es el carnaval lo que son esos, estos los diablos cojuelos que andan por ahí claro, yo sé que claro estamos que sí. listos, más que listos para ver eso, porque eso es una de las cosas que nos los, representa, los lechones. los lechones allá representando al Cibao yo estoy lista para ver ese desfile de colores y cultura Eso es también, todo también una representación del carnaval vegano, como siempre cada año el carnaval sí, vegano sí, sí. hace presencia en lo que es este gran desfile aquí en la ciudad de Nueva York nosotros somos muchos, como dice el ministerio de turismo Dominican Republic Hacerola, la República Dominicana lo tiene, lo, lo tiene todo, todo lo tiene señores, todo. nosotros lo tenemos todo y por eso en el día de hoy estamos demostrándolo, aquí hay música, hay cultura, hay color, hay fiesta hay baile, hay alegría y eso nos representa claro que sí, orgulloso de nuestra patria República Dominicana, un país hermoso estamos en el mismo trayecto del sol, como dijo el poeta nacional don Pedro Mir, sí, eh, República Dominicana es verdad, maravilloso, su folclor, su cultura, su gastronomía, qué buena es la comida dominicana, qué buena es la música dominicana, nuestro merengue, nuestra bachata, la mangulina. La mangulina, sí. mira ando con la blusa, me <risa> falta la falda. Yo a mí me encanta, ¿sabes? Tengo niñas y mis niñas son expertas, aman bailar la mangulina. Sí, por sí. allá, por allá, canal, canal. ese sí, es sí. uno de los primeros bailes que han bailado, han usado este tipo de ropa para hacerlo y a mí me encanta, yo me siento tan dominicana y qué, qué bendición la nuestra de poder estar lejos de casa y representar nuestra cultura en un país ajeno. Susana, también yo la comida dominicana, qué sabrosa es la comida dominicana. ¿eh? Ay, yo desayuné con un mangú con los tres golpes hoy para venir para acá, que no te imaginas. Había que venir bien desayunado a la parada dominicana y el mejor desayuno es un buen mangú. Y naturalmente tenemos un, eh, lo que es el postre con tanta variedad de dulces que tenemos nosotros. Ay, en un dulce país. de coco fiesco. <risa> ¿Sabes que soy de un campo espectacular en la República Dominicana? Soy puertoplateña Puerto Plateña. Soy de un campo que se llama Estero Hondo, donde se encuentra la playa La Ensenada, sí, sí, eh, Cayo Arena señores, y les cuento que es un lugar que yo llego, yo me siento en el paraíso, y en el día de hoy esta es una de las actividades que me hace sentir como en casa, el mismo sentimiento que me da cuando llego allá, es el sentimiento que yo siento en el día de hoy, Qué bonito es poder estar lejos y, y representar lo nuestro, levantar la bandera con mucho orgullo en el medio de Times Square, en el medio de Manhattan y decir, yo soy dominicana. Bueno, vamos a paso entonces a nuestros compañeros Roberto y... Janely Sosa. Muy bien, desde las calles. Y En esta transmisión de la Dominican Day Parade, 37 años ininterrumpido en esta versión 2019, cada año, nuevo de este formato, tiene cinco años ya eh, administrado por una... Por una comunidad de eh, empresarios, de personas de la comunidad eh, que se han integrado. Por ejemplo, empezamos con, con, con lo que fue la primera presidente eh, Fernández, eh, quien llevó la dominicana de Pared a otro nivel. Así Recuerdo es. que ese primer año de, de Fernández, eh, tuvimos eh, como gran mariscal a Juan Luis Guerra. Luego tuvimos a Don Marichal, que también desfiló por esta. Eh, quinta avenida. El año pasado eh, ya entró eh, María Kubrick como presidenta por dos años y tuvimos a Prince Royce. Fue eh, algo espectacular, tenemos que decirlo. La bachata se sintió claro. a cargo de Prince Royce por toda esta sexta avenida. Sí, este año con eh, Wilton Cedeño, quien es el eh, presidente entrante, ya María Kubrick cumplió su misión de dos años, pero sigue como asesora. Pues eh, tenemos, por ejemplo, una charitín goico. Tenemos a Sosa, el diseñador, y tenemos, eh, por ejemplo, el ex embajador eh, de los Estados Unidos, República Dominicana, Weinstein, que también es parte de desfile. De, de bueno, ya pasó ahorita por aquí por el desfile de, de esta sexta avenida en lo que es la Dominicana de París. Así es, también vimos a Luis Felipe eh, López, señores, un jugador de la NBA que nos representó muy bien hace más de 25 años y sigue haciendo pues, un trabajo bonito y altruista a beneficio de toda la comunidad. Él me comentaba en, en una entrevista que compartimos de la labor social que está haciendo República Dominicana precisamente en Santiago, donde está recogiendo jóvenes y está trabajando con jóvenes que quieren y aman el deporte, y es algo muy bonito que él se haya dedicado toda su vida, y también, señores, que fue a la universidad, se graduó, él insta a los jóvenes, lo emula a que sigan trabajando, sigan trabajando pero, no pero no solamente por sus sueños para ser eh, peloteros o ser parte de la NBA, sino también para que sean profesionales, y que cuando terminen su carrera como deportistas puedan insertarse en los negocios, que es algo muy importante. Bueno, vamos, vamos a, a acercando para acá. Atención Amarógrafo, atención, eh, MacGyver. Ay, Miren, Dios mío. Este, este, este, este señor, como tú mencionas, Luis Felipe López, fue ¿Ah? uno de los primeros dominicanos en estar en la NBA, el mejor baloncesto Así del mundo. Es. Y esto le abrió la puerta a otros dominicanos como Al Horford, entre otros, que ya están haciendo, eh, son estelares eh, de, de, de la NBA aquí en los Estados Unidos. Y como tú dices, siempre. Con esa, con ese eh, valor filantrópico de ayudar a los niños, a los más necesitados allá en la República Dominicana. Mira, seguimos en la fiesta, Yaneli. Mira cómo viene ese mar de gente. Yo quiero que me dé un camarazo porque ahí viene ese mar de gente. Y lo que más me llena, me, me llena es esos colores uh, rojo, blanco y azul de nuestra bandera tricolor. Presente la guira, la tambora, el acordeón. En lo que es esta Dominicana, de Paredes, de 2000. 19 Yaneli. Así es, vemos todas las autoridades, señores, cómo están llegando, desfilando eh, por todo lo largo de esta sexta avenida. ¡Qué bandera tan hermosa! ¡Qué orgullo ver cómo se ondea nuestra nos bandera nuestra República Dominicana, Dominicana! Con nuestro calor, con nuestro los calor, colores, el azul representando el azul lo bendecido representando que es República, Dominicana, que es República Dominicana, con, Dominicana, con, con el, el color azul, el color que, Dios azul no que Dios nos protege, el rojo es que rojo, representa que la representa representa derramada sangre derramada por... ¿eh? ¿eh? Por, por nuestros libertadores. Vamos a pasar entonces con, no, Adalberto, pasar y con Adalberto y Adalberto nuestra compañera Yenta Arima. Adelante. Continuamos, continuamos esta gran cobertura. Desfile nacional dominicano desde la Sexta Avenida, Avenida de las Américas. Nosotros, acá, exactamente en la calle con 49, eh, se siente la dominicanidad. Estamos viendo ahí a nuestro congresista Adriano Espaillat, Así es, ahí están pasando nuestros políticos. Réplica de nuestra bandera nacional gigante. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Dominicana en la casa, señores, nuestra enseña tricolor se ondea de manera, exponiéndose de una manera espectacular en estos momentos. Qué orgullo es poder llevar en alto esta bandera y nuestros colores, los que nos representan. Ahora estamos viendo en algunos de nuestros eh, dirigentes políticos, el señor Adriano Espaillat esta hora en estos momentos. Y todas esas personas que siguen su trayectoria Que quieren lo mejor para la República Dominicana Qué linda estás en el tope Dominicana Don, bandera Quien te viera, quien te viera Mucho más arriba, mucho más, más. Gastón Así Fernando del Ligne Nuestra bandera es hermosa, los colores de la patria Blanco, azul y rojo Con la cruz blanca en el centro Y naturalmente nuestro escudo nacional Con el, el emblema Dios, patria y libertad de República Dominicana Y con la Biblia Abierta en el versículo 8.32 de San Juan. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. libre. Qué bueno, sí. qué bueno. Que iba a la República Dominicana. Saludos para los oficiales Susana. dominicanos que están por acá y a todo el equipo de la policía que sí. hoy está haciendo un excelente trabajo y que siempre lo hace. Nuestros tomando, compañeros están ahora con el sí, congresista Diana Espallá. Damos paso a ellos. Ya. Bueno, estamos con nuestro senador Adriano y ya, Aneli, van por aquí. Así eh, es.